Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de deepfakes. Y no sé si os acordaréis del vídeo aquel que se hizo viral en el que los líderes políticos aparecían como los miembros del equipo A, bueno pues eso es ni más ni menos un fake o un ultra falso como también se llama y es que son videomontajes en los que se falsifica a través de archivos de audio o de vídeo la identidad de un personaje normalmente muy conocido. La mayoría de estos videomontajes están relacionados con la pornografía en los que se utilizan las caras de gente conocida para montar imágenes de escenas que nunca han sucedido y esto aunque en un principio haya podido parecer divertido y gracioso la verdad es que encierra muchísimos riesgos en especial actualmente cuando está empezando a ser muy fácil producir este tipo de videomontajes, montajes porque han aparecido programas y aplicaciones gratuitas que lo hacen muy sencillo y han hecho que este tipo de vídeos se hagan muy muy populares la firma de ciberseguridad seguridad danesa DeepTrace ha realizado un estudio en el que demuestra que durante los primeros meses de 2019 el número de deepfakes duplicaba al el número de deepfakes en el periodo anterior, o sea que están creciendo y de una manera muy muy rápido. Desde Gaptain hablamos de estos fenómenos porque se prevé que durante este año su popularidad siga aumentando y esto significa poner en riesgo a la ciudadanía, a las entidades públicas y también a las empresas. Y si te interesa este fenómeno te voy a dejar por aquí un vídeo donde seguiremos hablando de la suplantación de identidad y qué soluciones podemos poner al respecto. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.